Bienvenidos. En este video veremos cómo hacer un pronóstico de ventas con el método de promedio móvil ponderado. Entonces, en este video veremos de qué se trata el método de promedio móvil ponderado. Veremos cómo se hace en la práctica con Excel. Y al final del video voy a dejar un link para descargar el archivo Excel, las fórmulas y ejercicios de práctica. Veamos de qué se trata. El método promedio móvil ponderado es una evolución del promedio móvil simple. Entonces, como el promedio móvil simple, el ponderado es útil para demandas que no tienen tendencias pronunciadas ni influencias estacionales significativas y permite suprimir las fluctuaciones aleatorias de la demanda. Si no viste el video de promedio móvil simple, te dejo el link en la tarjeta arriba a la derecha ahora sí nos metemos entonces con este método supongamos que se desea calcular el pronóstico para el año 2019 se determina que se tomarán los últimos tres periodos entonces será la suma de los años 2016, 17 y 18 y a cada uno de estos valores se los multiplicará por un coeficiente de ponderación este coeficiente asigna un peso relativo y permite al pronosticador asignar distintos pesos o importancias a cada periodo. Entonces, así se podrá asignar un mayor peso relativo a los periodos más recientes y un menor peso a los periodos más antiguos. Como vemos acá, para el 2018 le asignamos un peso del 50%, 2017 30% y 2016 20%. Una vez transcurrido el año 2019, se desea calcular el pronóstico para el año 2020, entonces el rango de datos se desplaza hacia adelante, de ahí su nombre promedio móvil. Entonces para el año 2020 se tomarán los datos de los años 2019, 18 y 17. Vamos a verlo en Excel. Acá tenemos la fórmula promedio móvil ponderado. F de T más 1, demanda real en T por coeficiente, demanda real en T menos 1 por el coeficiente, demanda real en T menos 3 más 1 por el coeficiente. Demanda en T, 2018. Entonces acá asignamos 0,50. Demanda en T menos 1, 0,30. Y demanda en T, menos 3, más 1, 2016, 0,20. Y ahora vamos a aplicar la fórmula, que va a ser igual a las ventas por el coeficiente de cada uno de los periodos. Ventas por coeficiente y ventas por el coeficiente es igual a 7.30 lo anotamos acá para verlo en la gráfica 7.30 y vemos que no respeta la tendencia que se viene dando en los últimos periodos pero que aproxima o que mejora el pronóstico respecto del promedio móvil simple que hubiera dado 7 ¿Por qué? porque le da mayor peso relativo a los últimos periodos supongamos que yo acá en vez de poner 0.50 pongo 0.60 y acá pongo 0.10 el pronóstico será de 7.50 sí y muy importante tener en cuenta que los coeficientes de ponderación siempre deberán sumar 1. Vamos a comparar ahora con un promedio móvil ponderado con tendencia negativa y vemos que ocurre lo mismo. No respeta la línea de tendencia y aproxima por encima del 7, ¿no? que era el promedio móvil simple. Entonces, el promedio móvil lo que hace es reducir la variabilidad y acotar el pronóstico a una franja angosta, que se achica, en la línea horizontal. Si quieres saber más sobre este tema, te invitamos a ver la bibliografía recomendada, Administración de Operaciones, Krajewix, Ritzman y Malhorta, En el capítulo 13, desarrollan la problemática del pronóstico de ventas. Te recuerdo que puedes ingresar a aprendizajeactivo.com.ar y descargar el archivo Excel del video o buscar el link en la descripción del mismo. Espero que te sirva, que te haya gustado y nos vemos en la próxima.